Dirígete al norte por Avenida General Máximo Santos hacia TTE. Genaro Ruiz, en la rotonda, toma la segunda salida y continúa por Avenida... Ese algo tiene que pasar 200 metros y doblar a la derecha. Y la cuarta casa que tiene color verde, ande, esa es la casa. Control. Control. control, control, control, control, copy, Base.